muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Virli y estamos en el módulo número 7 del curso gratuito de creación de contenidos avanzado. Aquí en mi canal también tienes un curso básico y por supuesto te recomiendo que si aún no has visto los anteriores vídeos de este curso, vayas a hacerlo. ¿Por qué? Porque el temario está pensado de forma que tú vayas aprendiendo el paso a paso para crear contenidos que conviertan seguidores en clientes. Así que aquí arriba te dejo una tarjetita para que veas los anteriores vídeos y luego vuelvas a este módulo en el que vamos a hablar acerca de los pilares de contenido. Seguro que te estarás preguntando, ¿qué son los pilares de contenido, Cecilia? ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué me sirven? Bueno, los pilares de contenido son aquellas eh, temáticas que hacen a tu negocio, las temáticas más relevantes que eh, en las que está enfocada tu negocio. ¿Y por qué te ayudan? Por lo que siempre digo, tú no puedes estar enfocado siempre en estar creando contenido en las redes sociales, sino que eres imprescindible en otras áreas de tu negocio. Por lo tanto, en este video te voy a explicar cómo con los pilares de contenido vas a crear contenido de forma mucho más práctica, mucho más sencilla y sobre todo estratégica, que es lo que necesitamos para sacarle todo el partido a las redes sociales. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad. Activa el botoncito de las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos, que ya sabes que todas las semanas hay nuevos vídeos, hay nuevos cursos y no quiero que te los pierdas, quiero que formes parte de esta comunidad. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de los pilares de contenido. Te estarás preguntando, ¿qué es esto de los pilares de contenido? ¿De qué se trata? Bueno, como te dije antes, son las temáticas que hacen a tu negocio, las temáticas en las que está enfocada tu negocio, las áreas de especialización que tú cubres al eh, vender tu producto o tu servicio. Te voy a poner un ejemplo para que esto sea mucho más sencillo, y para que se entienda de forma más clara. Vamos a poner mi ejemplo, yo soy eh, experta en estrategia y ventas en redes sociales y lo que ofrezco es la gestión de redes sociales, ofrezco también consultorías y ofrezco también formación de redes sociales. Por lo tanto, cuando creo contenido para mis redes sociales, tengo que tener presente que tengo que hablar de estos di distintos temas, de estas distintas temáticas, de estas tres áreas de especialización que hacen a mi negocio. En el caso de una peluquería, por ejemplo, para que veamos otro ejemplo más práctico, eh, una peluquería quizás tiene tratamientos de, de estética, otra de las áreas en las que trabaja serán los cortes de pelo, tanto para eh, hombres como para mujeres, y otra de las temáticas que puede llegar a tener y que puede llegar a cubrir con sus servicios es los peinados para eventos por lo tanto a la hora de crear contenido para una cuenta que es una peluquería sabe que tiene que hablar también de estos tres temas porque necesita darle difusión a estos tres estas tres especialidades que está cubriendo con su servicio y que las personas sepan que no solamente es un sitio al que ir a cortarse el pelo sino que también hay quizás eh, tratamientos de estética, tratamientos para la cara, depilación, etcétera y que también es un lugar al que las personas pueden acudir si quieren hacerse un peinado como ves a través de los pilares de contenido le estamos contando a las personas qué es lo que nosotros hacemos evidentemente los pilares de contenido son para nosotros no es necesario que salgamos a contar en las redes sociales bueno, hoy voy a hablar del pilar de contenido peinados. Hoy voy a hablar del pilar de contenido gestión de redes sociales. No, es simplemente una forma de que tú tengas en mente cuáles son esos pilares de los que debes hablar, cuáles son esos pilares para crear tus contenidos y que a la hora de sentarte a trabajar en tu calendario de contenidos, la creación de contenidos sea mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque vas a utilizar los pilares de contenido para enfocar tu contenido. Si yo sé que tengo tres servicios, pero hay uno al que, eh, que supone mayor eh, volumen de facturación para mi negocio y que me interesa potenciar, sabré que si voy a crear en un mes 12 contenidos, me interesará quizás hablar de ellos eh, eh, de ello en cinco de, de mis contenidos y repartir el resto para las otras dos temáticas. Es decir, hablar más de ese tema para seguir eh, dándole difusión o quizás es al contrario, si yo sé que uno de la, una de las especialidades de mi negocio por algún motivo no está llegando esta, esta, este servicio, este producto a las personas no lo están contratando y quiero darle más difusión porque creo que aporta valor, tendré que enfocar mi calendario hablando más de este, de este tema, de este pilar de, de contenido para que las personas lo conozcan más. Como ves, los pilares de contenido te ayudan a darle a, eh, esa estructura que necesita tu calendario. Tú ya sabes que tienes que crear 80% de contenido útil, 20% de contenido de eh, enfocado a la venta, pero también dentro de ese contenido útil tienes que evidentemente, como siempre digo, vender sin vender. Es decir, hablar de una de, lo, de las temáticas, de uno de los pilares de, de contenido en concreto que forman a tu negocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que te propongo? Que te sientes, que lo pienses tranquilamente, que pienses cuáles son esos servicios que tú estás dando y que lo incluyas dentro de tus pilares de eh, contenido. A ver, a la hora de crear nuestros pilares de contenido, yo lo que te recomiendo es que tengas tres o cuatro pilares de contenido. No es necesario si tú, por ejemplo, vendes producto y tienes como muchas cosas o eh, eres una, una gran agencia y ofreces una cantidad eh, de, de servicios, no es necesario que cada uno de ellos sea un pilar de contenido. Quizás tienes forma de agrupar dentro de un pilar de contenido que eh, abarque a varias de esas, de esas áreas, ¿sí? De esta forma también va a ser mucho más sencillo para ti hacer esa distribución, como te decía, de eh, cada uno de los contenidos que vas a publicar en tus redes sociales, en tu blog, o del que vas a hablar a través de tus campañas de email marketing a tu lista de contactos. Sí, los pilares de contenido nos ayudan, como te decía antes, a organizarnos, a que la creación de contenido sea mucho más práctica, mucho más sencilla. Cuanto más herramientas tengas, cuanto más conozcas esos pilares, cuanto más conozcas también las necesidades que tiene tu público y sus dudas, podrás crear contenidos de forma más sencilla. No es cuestión de que todo esto es eh, pasando miles y miles de horas creando contenidos, sino que puedas hacerlo de forma planificada, trabajando siempre con un calendario de contenidos, que puedas hacerlo siempre de forma estratégica, sabiendo cuándo hablar de determinado tema en función de los objetivos que tienes con tu negocio, que es importante siempre tenerlos presentes para saber qué es lo que tenemos que comunicar en redes sociales en cada momento y teniendo siempre en cuenta a los pilares de contenidos por los que quieres que te identifiquen. También Puedes tener determinados pilares de contenido, pero querer posicionarte con uno de esos pilares en concreto. Yo, por ejemplo, hablo muchísimo de la gestión de redes sociales, pero no hablo tanto de las consultorías de redes sociales. ¿Por qué? Porque en determinado momento de mi negocio me interesaba darle más difusión a este servicio y no tanto a las consultorías. Ahora eso ha cambiado porque mi negocio se ha establecido con clientes, con este servicio, y ahora quiero dedicarme sobre todo al tema de la consultoría. Por lo tanto, comenzaré a darle eh, mucha más fuerza y a trabajar más en ese pilar de contenido en concreto, que sí que venía trabajando, pero esporádicamente. Es decir, el hecho de que tú tengas varios pilares de contenido no significa que tengas que sí o sí poner todos en tu calendario de contenidos. Recuerda que cuando estamos creando contenido, lo estamos haciendo de forma estratégica y estamos pensando siempre en cuáles son los objetivos que tiene mi negocio, qué es lo que quiero cumplir. El contenido es el medio para que llegue la venta, la forma en la que tú comunicas lo que tú haces en función de los objetivos que quieres lograr. Por lo tanto, no es obligación, como decía antes, que siempre estés hablando de un pilar de contenido eh, en concreto o de todos los pilares de contenido. Tú tomas la decisión, pero lo que yo te recomiendo es que siempre esta decisión sea totalmente estratégica. También ten en cuenta que a la vez, además de tener estos, contenidos, estos pilares de contenido, tu contenido también tiene que eh, educar a tu audiencia, tiene que emocionar a tu audiencia y tiene que divertir a tu audiencia. ¿Cómo vamos a tener esto en cuenta para aplicar los pilares de contenido? Evidentemente, cada marca tendrá un objetivo más concreto. Yo, por ejemplo, mi objetivo más concreto es el de educar. Sin embargo, también incluyo dentro de mis contenidos, contenido para emocionar y contenido para eh, inspirar, para divertir. Esto no significa que también tenga que distribuir eh, un 25% de eh, contenido para, para divertir otro 25% de contenido para eh, educar otro 25% no es así sino que es una decisión que tú también tomas en función de cómo quieres que te vea tu audiencia yo quiero que me vean como una cuenta que crea contenido útil, contenido educativo y evidentemente para no aburrir a mi público también esporádicamente crea algún contenido divertido, descontracturado para mostrarles también otra faceta y que mi audiencia me pueda conocer más. Y también por supuesto contenido inspirador, contenido para que las personas vean que somos iguales o para que vean que alguna persona que ha trabajado conmigo ha estado en su situación y también ha logrado salir de esa situación en concreto, ¿sí? Entonces, no es solamente tener en cuenta cuáles son esas temáticas y cuáles son mis pilares de contenido, sino también saber cuáles son los objetivos que tiene que cumplir tu contenido y combinar todo ello a la hora de crear tu calendario de contenido. De esta forma será mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más práctico cuando te sientas a crear contenido, porque ya sabrás cuáles son los factores que vas a tener en cuenta. Toma, como dije antes, la decisión de forma estratégica. Piensa en cómo quieres posicionarte ante tu audiencia y en función de ello comienza a crear tus calendarios de contenidos. Recuerda, la clave es la planificación. No estar creando contenidos a las corridas, sino trabajar en un calendario de forma anticipada, de forma planificada para poder crear un contenido que realmente sea muy, muy útil para tu público y que realmente sea un contenido excelente porque eh, por el que las personas hayan estado dispuestas incluso a pagar, ¿sí? Okay. Espero... Que este módulo te haya servido. Si tienes alguna duda acerca de los pilares de contenido, hay algo que no te ha quedado claro, ya sabes que me puedes preguntar lo que quieras en los comentarios de este vídeo. Por supuesto, también me encantará que si te ha gustado me dejes un like, que, que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y, sobre todo, para formar parte de esta com eh, comunidad aquí en mi canal de YouTube, que me encantaría, por supuesto, tenerte. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes en un nuevo vídeo de este curso gratuito de creación de contenidos avanzado. ¡Chao, chao!